El consulado haitiano ubicado en la ciudad de Santiago a través de su cónsul Jean-Pierre Matilouche informó que ha sometido con sus abogados un recurso de amparo contra el alcalde de la ciudad de San Francisco de Macorís, Alestías por supuestos abusos y lesiones físicas a unos haitianos cometidos en un desalojo a las fuerzas realizados recientemente en la urbanización Caperuza 2. Bueno, nosotros lo que recibimos fue un recurso de amparo sometido eh, por un abogado el cual representa a unos 14 haitianos aproximadamente, eh, porque nosotros le hemos violado derechos según ellos, hemos ido a los solares donde ellos lo tienen ocupado y allí hemos, pues según ellos, eh, entrado, desbaratado su casa, eh, le hemos, según ellos, eh, pues hecho desaparecer bienes y nada de eso. Realmente, primero, esos solares no son de propiedad de esas personas que de manera intrusa, de manera ilegal, han violado propiedades, derecho fundamental, eh, han violado la dignidad de, la, de las personas que viven allí, en Residencial Caperuza 1, eh, 2, Campo Fernández, que aún están allí todavía muchos haitianos, eh, y el silencio, la ceja, la fortuna... ...y todas estas violaciones que ellos han estado haciendo... ...de asentarse eh, y hacer eh, eh, casuchas en Solares... ...en detrimento de lo urbanístico y de la, y, y de la ley de condominio... Y, y, ...y en contra de la Junta de Vecinos... ...que desde el año pasado han estado reclamando a las autoridades... ...con documentos que se lo vamos a aprobar allá... ...la Junta de Vecinos todas van a llevar las exigencias que se le han estado haciendo a las autoridades, pedido de que se vaya en rescate de esa comunidad por, la, por los atracos, eh, por la contaminación, eh, por, por, lo, por el cambio de residencial a, a, a, una, eh, a, a una comunidad que ellos realmente no, no han creado, que se ha nacido el espíritu. Y en esas violaciones ellos entienden que es a ellos que se le ha violado derecho.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 con el alcalde, nosotros como compatriotas vinimos a darle el respaldo. Mientras el presidente de la sala capitular del ayuntamiento local, Miguel Ángel Díaz, dijo que los regidores desconocían del recurso de amparo que sometió el pasado viernes el consulado haitiano contra el alcalde. Bueno, mira, nosotros seguimos eh, ajeno a lo que se ha estado produciendo, no sea lo que se está publicando en los medios de comunicación. Cuando se produjo el incidente de, del niño, la fala, nosotros decíamos que el Consejo de Neidones no tenía conocimiento de manera institucional ni el ayuntamiento había tomado una decisión al respecto, que había sido una decisión del alcalde. Por lo tanto, nosotros desconocemos también el que se haya producido algún proceso legal eh, contra el alcalde, eh, porque tampoco entiendo yo que si se produce debe ser al ayuntamiento, porque el ayuntamiento como tal... Eh, no ha hecho ninguna acción Sí entiendo y lo hemos dicho De manera pública y lo reiteramos De que es cierto Que la, el problema de la migración haitiana eh, Es un asunto de Estado Y que se le ha ido de la mano Al Estado Dominicano Pero eso no implica de Que cada quien tome por su mano el, La decisión de tomar acciones Que le corresponden a instituciones Y tene, Robinson Blanco.